Tengo un par de enemigos que por suerte se vieron. Después de esos fake y a mi poco de confianza. Ya no abriendo la confianza porque ya me traicionado. Solo cántala. Después hemos que de Tengo un par de enemigos que por suerte se vieron. Después de esos fake y a mi poco de confianza. Ya no la confianza porque ya me traicionado. Solo cántala. Después vemos qué pasa. Siempre hay gente buena y mala, no te quieren ver triunfar. Papi, tú sigue para adelante, eso sí lo vas a lograr. Lucha por tu sueño que se hará en realidad. Nunca digas que no, porque ya lo va a ganar. Vivo día y noche escribiendo lo que tú escuchas. Tengo haters enviando y mis singles los escucha Tienen doble cara, son amigos y falsos hermanos. Nunca hicieron nada, pero siempre por ende hablan. En la droga no me metería más, yo quiero ser leyenda que no sale de la mierda Me preocupo de lo mal pero ellos decidieron si por los en la vida se la jodieron Tengo un par de años mío que por suerte se vieron. después de esos fake y mi poco de confianza ya no abriendo la confianza porque ya me han traicionado solo canela después vemos que ha pasado. Tengo un par de años mío que por suerte se vieron. después de esos fake y mi poco de confianza ya no abriendo la confianza porque ya me han traicionado solo canela Después vemos qué ha pasado, pero ya no sé qué hacer con la gente que me tira. Sigo surfriendo la wey, con la tabla de la liga. Este es mi superpoder, será el niño que está arriba. Muchos quieren de comer, pero cierran la barriga. Estoy ya no hay nadie que lo pida, Sonando como el Drake en el estudio con mi niño. Copiaron mis medidas, yo no le pasé cabida Y ahora es que yo estoy creciendo Todas las manos se me arriman Desde que soy chico yo busco cumplir mis sueños y ser el mejor del mundo, pero con lo poco que tengo Gracias a mi esfuerzo ve es que yo estoy sonriendo. Después de todo esto se quemaré con mi puesto. No se cruce mi camino que yo lo voy a va Me siento como Biggie, mi límite se le cae. En el coche 120, escuchando mi y olvidando los problemas que antes me hacían mal. Tengo un par de enemigos que por suerte se viraron. Después de esos fakes y a mi poco de confianza. No abriendo la confianza porque ya me han traicionado. Solo canela, después de nunca pasar. Tengo un par de enemigos que por suerte se viraron. Después de esos fakes a mi poco de ya no abriendo la confianza porque ya me han traicionado. Solo canela, después vemos que ha pasado ¿Qué pasa?